Eh, muy buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos, el Centro de Recursos de la, para el Aprendizaje y la Investigación Crayusta de la Universidad de Santo Tomás agradece su presencia y les da la bienvenida a este espacio al Rincón de la Poesía Hoy un homenaje, un homenaje póstumo al señor Jorge Villegas Gómez eh, Presentamos un saludo muy especial a la familia Villegas Gómez y a su hija Catalina Villegas que nos compartirá un poco de la vida y obra de su señor padre Jorge Villegas Gómez, como les había comentado a continuación nos permitimos leer la biografía de nuestra invitada, Catalina Villegas. Ella es ingeniera física y divulgadora científica Nacida en la de Manizales en 1985. En 2002 obtuvo el primer puesto en categoría infantil del concurso nacional, primer premio de poesía San Juan de la Cruz, organizado por la Universidad de Salamanca con su nocturno Noche Infinita. En 2019 obtuvo uno de los cinco premios, prim, primeros puestos del concurso nacional de poesía La Palabra, Espejo Sonoro, convocado por la Casa de Poesía Silva con su poema Tríptico del Espejo. Actualmente reside en Montreal, algunos de sus poemas han aparecido en la revista Let y en sus ratos libres se dedica a la ilustración, pintura, collage y originales. Catalina, bienvenida. Eh, también un cordial saludo a toda la familia. Y acá te doy, te doy la palabra para que por favor nos comparta un poco sobre la vida y obra de su señor padre, Jorge Villegas. Bueno, hola Luz Marina, muchas gracias nuevamente por esta invitación, también a todos los que están ahorita conectados escuchando o están viendo esto en diferido, eh, a mi familia también, a los que están aquí presentes, um, nuevamente a Francesca que tuvo la iniciativa de contactar a Luz Marina para esta invitación. Y pues hace como tal vez dos meses que yo vine, sí, hace dos meses me invitaron eh, en la misma semana en la que murió mi papá. Él había muerto, él murió el martes 15 de septiembre y yo leí poemas el jueves. Entonces estaba el dolor totalmente vivo, muy reciente, pero pues no se ha ido, simplemente se ha transformado como... En un recuerdo que cada vez es más cercano como a la ensoñación y a la, y a la memoria de, de momentos bonitos vividos juntos y menos como algo dramático como ese desgarramiento porque pues se transforma el, el sentimiento se transforma entonces pues siempre lo extrañaré siempre sentiré que, que cada vez que yo escriba algo su, su inspiración y sus palabras me, me van a seguir acompañando porque yo creo que él fue el que sembró en mí la semilla por la poesía pero trataré de, de, de honrar siempre eso porque yo creo que eso fue lo que más lo caracterizó a él su amor por la poesía él escribía muchísimo y, y aunque algunas veces me tuvo que regañar para que escribiera o empujarme para hacerlo ya después era como cuando uno enseña a un niño a montar en bicicleta y ya sabe que el niño se va a ir solo y le va a coger tanto amor a eso que ya no necesita que los papás se lo digan. Entonces pues este homenaje me parece que es muy merecido y si sí da tristeza que no haya sucedido en vida, pero, pero la poesía y la palabra existen para eso, para sobrevivirnos y para seguir hablando con esas palabras a los que seguimos vivos. Bueno, pues él nunca publicó sus poemas, nunca eh, hizo, él quería publicar un libro, pero ya al final, al final, porque eh, su ilusión siempre fue ganar algún concurso con sus poemarios y pues los concursos muchas veces se convierten en una especie de lotería, no es, no sé, hubiera sido algo mágico, algo muy bonito, pero al mismo tiempo sus aspiraciones eran así de altas y... Y me tocó animarlo ya muy al final, decirle, bueno, vamos a publicar un libro, lo hacemos. Y pues no, finalmente la, el, el tiempo no nos dio, el plazo, la vida no alcanzó. Entonces, pues hay muchos poemas de él, él los había recogido pues en, en diferentes poemarios, los poemarios que le enviaba a concursos. Y yo aquí tengo una selección, algunos pues como de los que más me interpelan, más me mueven y los voy a compartir con ustedes. Sí llego a publicar en revistas o en, en algunos suplementos culturales, por ejemplo en Manizales, eh, está este libro que se llama Breviario de poesía contemporánea de Caldas, Musa Levis, compilado por el poeta y profesor Flower Zapata. Entonces aquí en la página 178 hay un poema de él, y al lado está un poema mío también porque los dos somos villegas y están en orden alfabético entonces puedo empezar con este que salió en el libro, en el libro de Musa Levis Mi pensamiento No devoréis mi pensamiento así, de golpe Pues podría indigestaros Mejor rumiadlo lentamente como hacen los bovinos Tendidos en el césped sobre sus panzas gigantescas Toman su alimento en bocados crujientes de jugosa clorofila verde. Pienso entonces que remascan y mientras eso hacen, abanican sus orejas, entrecierran los ojos y espantan moscas con su cola. No devoréis mi pensamiento así, de golpe, pues podría indigestaros. Mejor rumiadlo lentamente, extrayendo su frágil alimento. Contiene este sales corrosivas en algunas proporciones, y pequeñas dosis de veneno que afectan el cerebro. No devoréis mi pensamiento así, de golpe, pues podría indigestaros. Mejor rumiadlo lentamente como hacen los bovinos tendidos en el césped sobre sus panzas gigantescas. Por eso es honor a su embestida y su andar lento. Y en la India, país de sabios derviches, se los venera como animales mansos y pacientes y no van jamás al matadero. No devoréis pues mi pensamiento así, de golpe, mejor rumiadlo lentamente, poco a poco, como hacen los bovinos tendidos en el césped sobre sus panzas gigantescas. Y en otra eh, publicación que era más periódica, también de Musa Levis, eh, publicaron un poema de él, lo estoy buscando hasta el al final, con una, con una foto de él más o menos a los 40 y algo de años. Y el poema se llama Destino Terrestre. Manos de lagarto, de salamandra, prestas a reventar una sangre olivácea. Me recuerdan al mirar las escribir con sonrojo, pequeñas ranas y reptiles de ecuatoriales marismas, pegajosos de fecundos semen y pequeños huevecillos que explotan por millones en tallos, cavernas y delicados seráficos ovillos, en valles, velludos vientres, inquietas lombrices y dormidas setas. ¿Por qué habrían de inquietarme mis manos inquietas, casi palmípedas y mudas, con dedos unidos apenas por translúcidas membranas tensas? Debo olvidar mi origen marino, cetáceo, ambiguo, eructando plancton sin remedio para llegar a tan triste destino terrestre y sale otro poema corto ahí Lluviosos sueños vivo en un sueño es como una nube de variadas formas tal la grisácea, oscura cargada de pesadas atmósferas presta al relámpago y la lluvia amenazantes cúmulos que dan escalofrío y asustan Vivo en un sueño que no sé si es vida o sueño, y se hace pesadilla cuando las nubes más masivas son incapaces de contener su esencia. Se hacen lluvia y lloran tal vez su impotencia, salpican mi alma con pesadas gotas, y me invitan a llorar acompañando mis lágrimas salobres, que se juntan en pequeños charcos con sus dulces e inocentes aguas, caídas aleatoriamente. aleatoriamente sin culpa de las alturas más inmaculadas, sin beneficio hídrico para la sed mundana o la limpieza elemental de las almas. Estos los publicaron en el 2012 también otra coincidencia con él estábamos los dos en el mismo misma separata entonces hemos compartido por lo menos esos espacios ahí en papel juntos. Ah, bueno, Catalina, ¿conoces cuáles fueron las motivaciones que influyeron en esta trayectoria literaria y poética como personajes literarios, familia, si viene de tradición, ese amor por la poesía? Pues yo creo que se debe a que él creció en un ambiente familiar muy imbuido de cultura, muy cercano a, pues, al movimiento intelectual en, en Caldas. Eh, pues hijo de, de un ilustre químico, eh, hijo también de una periodista y también escritora, pues mi abuelita escribía y, y trabajaba en la patria, escribía columnas. Eh, creció en ese ambiente y yo creo pues que lo llevó mucho a, a amar los libros, a amar la literatura, pero no, la verdad nunca supe y una vez es como que piensa tarde y... Me hubiera gustado haber, haberme sentado con él a preguntarle qué autores le gustaban, que, cuáles eran los autores que más leía, porque, porque esa es una incógnita que ahorita tengo, tengo en este momento. Yo sé que, que sí admiraba a muchos poetas como sí. tal vez José Asunción Silva, eh, sí, algunos pues muy, muy conocidos, muy clásicos en Colombia, pero pero yo creo que era algo natural en él, era su sensibilidad, el querer siempre expresarse por medio de la poesía. Eh, ¿Alguien más de tu familia tiene este legado, este legado poético aparte de ti? Sí, pues a ver, mi mamá, eh, bueno, ella también escribe poesía y lo ha hecho, pero de vez en cuando, yo... He vuelto como a animarla a que lo haga porque, porque a veces como que no cree mucho en ella, tal vez. Eh, después está mi hermano Nicolás, él, a él nunca le he conocido poemas, pero cuando era pequeño ganó un concurso de cuento, entonces pues si se animara podría seguir por ese lado. También mi hermanita, estando muy pequeña, como a los seis años, se ganó un concurso de poesía un concurso infantil con un poema bellísimo que se llamaba La oscuridad de la nada y después de eso no volvió a escribir y ha escrito como que unos dos o tres también y cada vez que los que escribe algo pues es algo muy bello pero, pero no, le ha, no, no han seguido como con ese impulso y mi hermano Constantino sí escribe muchísimo, él estudió filosofía y letras y mmm, no escribe tanto poesía pero los poemas que conozco de él me parecen impresionantes no sé, yo creo que pues de los cuatro hijos, en cuanto a cantidad, sí he escrito más yo en poesía. Eh, pero pues yo creo que todos, todos tenemos hijos. ahí ese, ese potencial y si me están escuchando, pues háganle que la mejor manera es hacerlo practicando. <risa> pero muy sensibles todos. También cuando murió mi papá, cada uno escribió palabras o poemas, escribimos todos escribimos cosas y pues a mí me hicieron llorar todos, todas las palabras de mis hermanos y lo que escribieron de homenaje cosas, cosas bellísimas Gracias Catalina por compartirnos pues esa experiencia Gracias ¿Recuerdas alguna anécdota o alguna cuando escribía tú y tu papá? ¿Nos puedes compartir? Sí, sí pues, pues a ver, cuando yo nací él me escribió un poema que se llama Esta es la noche, pequeña mía, y ese pues ese es un poema que se puede clasificar como nocturno porque el, el tema central es la noche, y me lo dedico a mí. Y en el 2012, perdón, en el 2002, hubo un concurso de poesía de la Universidad de Salamanca, cuyo fui la temática eran los nocturnos. Entonces él me dijo que yo también participara, que me animara, y yo no, lo, pues no, no lograba como inspirarme y ya era el último día del concurso, el último día pues como de plazo. Y me dijo, no, pero es que ya estoy como enojado, yo a ti te digo que te tienes que sentar a escribir, es que no saques ex excusas. Y yo como, bueno, está bien. Entonces esa noche no podía dormir y escribí el poema, tirón me trasnoché. Al día siguiente tenía que ir a estudiar, pues estaba ya en la universidad. Y le dejé el poema en una hojita de papel y me fui, a, me fui a estudiar, él estaba dormido todavía. Y por la tarde me dijo que había enviado los poemas al concurso. Entonces, resulta que, no sé, dos, tres meses después nos llegó una carta invitándonos a la, a la premiación. Pero no recuerdo si decía que estábamos invitados los dos, pero decía que me estaban invitando a la premiación. Y la premiación era en Bogotá, nosotros vivíamos en Manizales. La premiación era en el Teatro Colón, pero yo no quería faltar a clases de la universidad, pues irme como, digamos, dos, tres días o todo un fin de semana largo y faltar un par de días a la universidad, para mí era como bien Y él me regañó otra vez, entonces me dijo que teníamos que ir y yo le dije, pero es que no, es que no nos están diciendo que alguno de los dos ganó y solamente nos están invitando a la premiación porque pues es la única manera que tenían para comunicarse con nosotros, nosotros teníamos el teléfono pues en ese momento cortado, y lo del correo electrónico pues, no se usaba mucho en esa época, en el 2002, y era una carta muy bonita, un correo físico, que él dijo, no, nos vamos, nos vamos para Bogotá, y así pues nos fuimos en bus para Bogotá, pero yo muy escéptica de lo que iba a pasar. Pero mi papá sí tenía pues como toda la confianza de que si nos habían invitado era por algo. Entonces pues ya fue cuando estuvimos en la premiación que nos enteramos de que, de que me habían dado ese premio a mí en categoría juvenil. Entonces pues la emoción fue compartida y para mí es como una gratitud muy inmensa por él porque él creyó en mí, creyó en mí más de lo que yo creía porque yo no así que no me atrevo a, a, a participar, sino es porque él me regaña y me dice que lo hiciéramos. Y también hubiera podido haber perdido del premio si yo no, lo, no hubiera creído en él y, y nos hubiéramos ido para Bogotá, porque yo pensé, no, pues es solo la invitación, mi papá sí es muy loco. Entonces esas locuras de él y como el hacer las cosas por intuición y sin pensarlo tanto, a, pues como esa libertad, a mí eso me parece muy inspirador. Y, y, y, se me, y, si, y si se me quedó, pues quiero que siga floreciendo, que yo, que yo no deje de participar en cosas, que no deje de creer en mí, que busque mi voz, pues él tal vez la encontró muy pronto, pero yo como que a veces siento que estoy todavía en esa búsqueda, pero ya lo hago como con, como con optimismo, como sintiéndome rodeada de muchas otras personas que estamos en ese mismo proceso, muchas personas de mi generación que están escribiendo y que lo comparten, entonces como que ya me siento con esa tranquilidad de sí, haga, hagamos esto que nos, que nos motiva tanto. esa anécdota me parece pues, como muy bonita, sobre todo porque el poema que él envió fue ese poema, el que él me escribió a mí, el poema de esta es la noche pequeña mía, ese no, con ese nocturno fue con el que él participó, entonces muchas veces hicimos eso, participar juntos en concursos, nos poníamos de acuerdo y, y enviábamos, y no era como por competir ni nada, era como por estar los dos ahí, Alexa y animarnos juntamente ¿Tienes por casualidad ese poema? Es triste no no lo, no lo he podido recuperar porque lo tenía en unos cuadernos no sé por qué nunca lo he podido tener de, eh, en formato digital y todavía tal vez hay cosas que haya que buscar entre sus pertenencias y estamos en esas pero si apenas lo encuentre para mí va a ser como encontrar un tesoro, como encontrar de esos baúles que uno guarda con cosas y los encuentra 20 años después, entonces yo sé que no debe estar perdido para siempre, pero sí está en este momento un poco extraviado y me gustaría mucho poderlo tener. Sé que comenzaba, esta es la noche pequeña mía, night, me mi exosca, creo que era como con la palabra noche en diferentes idiomas y hablaba, pues decía más o menos que esta es tu primera noche, pero vendrán muchas noches más, eh, como noches asiagas, noches oscuras, refiriéndose a los problemas que yo iba a vivir en la vida. O sea, yo acabas de nacer, pero te vas a enfrentar a, a otros, otro tipo de oscuridad, que no es solamente la oscuridad de la noche, sino a las vicisitudes. Entonces, me parece que era pues, como ese poema de entrar al mundo y saber que no vamos a estar todo el tiempo como en un jardín de rosas, sino que va a haber también sufrimiento. Es, es bello, ojalá yo lo encuentre. Sigo entonces acá leyendo otros. Muchas gracias. Gracias. Hay uno que me parece muy, muy hermoso y él lo había mandado también a un concurso de poemas sobre la paz. Se llama Yo no conozco la guerra yo no conozco la guerra no ni quiero conocerla como no conozco el día de mi muerte que habrá de llegarme tranquila espero sin sobresaltos de pólvora humo balas en compañía de otros muertos repletos de metralla. conocer mejor desearía los campos de mi abigarrada geografía con todos sus matices aromas y verdores los bosques húmedas selvas, manglares salobres, con su insondable biomasa misteriosa y olvidados pueblos de lejanía inalcanzable y tortuosa. Quiero conocer de mi país los caseríos, con las fachadas de las casas en su sitio, luciendo pórticos de balcones de colores vivos, con abuelas y niñas inocentes tras los postigos, tejiendo sueños, cardando lana o bordando hilos perros durmiendo en las puertas, ociosos, pero siempre alerta, algarabía en cocinas y patios, y niños jadeantes en las calles de sus barrios, corriendo tras de blanquinegros balones, en días claros, luminosos, abiertos, o en días tormentosos estropeando huertas, haciendo travesuras y rompiendo tiernos corazones, y en las noches de silenciosos poblados, ágiles gatos correteando gatas en celo en los tejados, mientras todos duermen tranquilos sueños solitarios bajo un patrón. helado cielo milenario. Yo no conozco la guerra, no, ni quiero conocerla, como no quiero otros fragores que una estampida imaginada de búfalos extinguidos en extensas praderas y sabanas o el infernal estruendo de todos los volcanes al unísono las entrañas de la tierra vomitando, o el ensordecedor ruido de la más prodigiosa cascada, todos los océanos volcándose hacia el abismo en tranquilo cataclismo, sin que pase nada. Yo no conozco la guerra, no, ni quiero conocerla, como de la sangre se apena su color grana y el dolor cobarde de mis pequeñas heridas cotidianas. Quiero ver la sangre, sí, en minúsculas gotas, bajo las lentes de los microscopios, enseñando del universo un vivo microcosmos, o abundante en pletóricas bolsas, libres de virus, prejuicios y malicia, frías, muy frías, para mitigar la inagotable sed de la indoliente enfermedad humana. Pero si tan oscuro y espeso fluido hubiese de abonar los campos, prefiero eriales o desiertos baldíos para cosechar allí parcas uvas, exprimir de ellas apenas unas gotas que sean sangre de cristo dolorido para los altares de todas las almas arrepentidas y devotas yo no conozco la guerra no ni quiero conocerla pero el fuego aquel que robó para los hombres prometeo lo quiero hecho flojisto en alquímicos crisoles en piedras filosofales transmutando en oro el plomo no aquel que en ausados cilindros lanzan instrumentos letales o reduciendo y calcinando álcalis y sales, buscando panaceas, elixires de larga vida, fórmulas magistrales, en humilde lumbre de leña tierna. Se ve el humo en lontananza, cociendo alimento en los hogares. Yo no conozco la guerra, no, ni quiero conocerla, como no conozco el miedo, no por valiente, sino por cobardía de sentirlo, desde que siendo niño en la oscuridad solitaria, de lúgubres y misteriosas habitaciones, mi mente se poblaba de duendes, vampiros, espantos y dragones. Yo no conozco la guerra, no, ni quiero conocerla, como no conozco el fuego y el estrépito de las municiones, las bombas y la metralla, y el dolor ajeno, lastimero, de sangre inocente, que prefiero no verla, pero se derraman todas las batallas. Yo no conozco la guerra, no, ni quiero conocerla. Como no habré de conocer otra muerte que no sea la mía, sin preguntarme si aquello, último deseo quiero, la cogeré con dulzura y sin reservas en el instante postrero. Yo no conozco la guerra, no, ni quiero conocerla. Muchas gracias, Catalina. Catalina, desde tu punto de vista, ¿cómo tú describes la poesía de tu padre? La poesía de él, yo la veo como eh, una poesía que le canta mucho a la naturaleza, al cosmos, al universo, eh, que busca también mucha sonoridad con las palabras, a él le gustaba que los poemas tuvieran rima, eh, que las palabras fueran a veces pues como muy floridas, no sé, y, y veo que, que le gustaba también que se... como hace referencias a la ciencia también, él estudió física y, y, y era inventor y toda la vida lo apasionó pues, mucho la ciencia, entonces también siento que en sus poemas hace esas alusiones, entonces habla de... de pues ahorita, aquí en este poema está hablando de la alquimia, y, y yo veo, pues, como que más veo en la poesía de él. Le gustaba escribir poemas más bien largos, yo siempre he sido de poemas cortos. Eh, hay cosas también muy épicas, bueno, no sé si sea la palabra, pero en su poesía hay poesía como, como, como con ese estilo, como con ese corte de, de algo, no sé como una epopeya, como algo épico, me da a mí esa es la impresión. Eh, y bueno, sí, <ríe> eso. Gracias, Catalina, me gustaría que compartieras otra obra de... Sí, una claro, bueno, ver... tengo varios. Quería preguntar si de pronto Estefanía ya está o no está, que pues son las doce y media, ¿no? No, creo que todavía no se ha conectado. Aprovecho para saludar a Francesca, muy buenas tardes, Francesca. Gracias por estar en el programa. Hola. Hola, Luz Marina. Hola. No prendo la cámara, me disculpan. Eh, Catalina, encantada también de saludarte y a todos los de la universidad que propician este espacio tan bello. Pues yo desde hace rato estaba que entraba porque quería comentar una cosita y es algo bien sencillo. Me hubiese gustado mucho en vida haber conocido a don Jorge y hoy poderme sentar con él y hablar mucho de poesía con él. Eh, me parece que el día que le hicieron el homenaje o la velada poética a don Jorge, yo me quedé pensando, Luzmita, y les cuento a todos, unas cosas tan bellas, hablaban de él como ser humano, y dos cosas, dos cosas no se me van a olvidar de don Jorge, que a pesar que no lo conocía. Y era esa humanidad que él tenía de generosidad con las personas cómo se donaba a los otros y lo inventor que era la mente tan brillante que tenía este personaje era cada persona eran muchos los invitados pero te cuento que cada uno hablaba de un invento que él había creado de algo que él había inventado que se había propuesto algo sobre los espejos algo sobre la sobre la manera de, de evitar los accidentes de tránsito y bueno, muchas cosas bellas escuché de don Jorge, sobre todo su calidad humana y su bella poesía que a mí me impactó mucho y yo le dije, ay Katika esto sería muy interesante darle a conocer la, la poesía de don Jorge a otras personas y bueno, en esas estamos hoy y ojalá, pues más adelante el sueño de Catalina será publicarle el libro a él oh. Muchísimas gracias Luzmita, muchísimas gracias Cata por estar acá acompañándonos hoy compartiendo esto tan bello de tu padre. Ay, Francesca, no gracias a ti. Me parece algo bellísimo pues que hayas estado esa noche de la velada, nos hayas acompañado y que guardes pues todavía esos recuerdos de lo que se dijo de él. Pues sí, hubiera sido muy bello que yo hubieras podido conocer. Además que tú también estás en Caldas, cierto. Cata, sí, yo estoy conocí. también en Caldas. Mm, sí. sí, claro. Sí, eso es muy interesante, pero sabes también que me parece muy bello que a pesar que no se pudo publicar el libro que tú soñabas y que él soñaba, pero sí se pudo cumplir un sueño, eh, como digamos, implícito, y es que ambos publicaban siempre juntos como ganadores, y eso es muy bello, y, y me parece lindo, lindo. Ay, sí, Gracias. Bueno, yo voy a compartir más poemas, entonces, aquí de él. Eh, este se llama Colonia Bacteriana. Éramos una familia como cualquiera otra, típica, nuclear, feliz, domesticada, pero se nos trató como una colonia bacteriana. Todo se nos fue negado, como si regasen insecticidas, antibióticos, antisépticos sulfas y rayos letales para liquidarnos como si nada para comenzar el aire fuimos encerrados entre gruesas paredes de olvido a un milagro se debe si no nos asfixiamos eran paneles porosos que transmutaban el oxígeno nuestros propios residuos respiratorios luego se nos privó del agua el líquido que humecta la vida y constituye la savia hacerles desvalosos los sentidos nutrió océanos y ríos y la vida a las lágrimas. Allí abajo oíamos correr cantarinas quebradas y sabíamos de las inmensas moles de agua en los glaciares petrificada y en los azules nevados que nos circundaban. El recuerdo virtual del fluido vital y el acuoso discurrir de un llanto colectivo impidió que muriésemos deshidratados. Luego, con mayor sevicia, la luz primigenia nos quitaron. Llegaban apenas a nosotros, entonces familia feliz iluminada por todos los soles y ahora simple y oscurecida colonia bacteriana, unos escasos cuantos, débiles fotones más perdidos que extraviados, buscando en vano iluminar la oscuridad más profunda y malsana. Pero sucedió que la potente luz atesorada en nuestras tiernas almas encendió antorchas de esperanza, y una vez más, la oscuridad fue derrotada. Finalmente, a nosotros, antes feliz familia, y ahora simple colonia bacteriana, se nos privó de todo alimento. Quisieron cambiarnos proteína, lípidos, carbohidratos, cebollas, dulces mieles, carne y jugosos nabos, confortantes caldos y pisanas por, por vigorosos discursos sobre la supervivencia, y bíblicos preceptos de frentes sudorosas reclamando pan, vino, agua. Tuvimos hambre, sí, más aún cuando con tripas crujientes, en ridículos adminículos, cruza la gente como radios o televisores, vociferaban órdenes comerciales, invasoras, obligando a engullir pizzas, cremosas malteadas de todos los sabores. En vista de nuestra supervivencia obstinada, decidieron entonces eliminarnos a golpes, escobazos, pisotones. A nosotros, antes familia feliz, ahora simple colonia bacteriana. Pero fue allí nuestra suerte, pues primó la ley del más fuerte y llegó en nuestra defensa la primacía de los clones. Invadimos los espacios para diluirnos. Si no éramos familia feliz, todo podíamos infectarlo. Decidimos irnos a donde nos diera la gana, siendo fieles a nuestra naturaleza elemental de colonia bacteriana. Katika, qué lindo, qué bello ese poema. Me encantó, me encantó sobremanera. Sí, yo, ah, pues yo recuerdo que muchas veces cuando hablaba con él de las cosas que lo preocupaban, él siempre me decía, Katika, anoche escribí un poema sobre esto y siempre como que los poemas tenían mucho que ver con las cosas que lo afectaban. Y este poema no sé en qué año lo habrá escrito. Pero a mí me da la impresión que tuvo que ver de pronto con épocas pues muy difíciles que tuvimos económicamente, donde a veces nos cortaban todos los servicios, la luz, el agua, y pues cuando él habla ahí de que nos privaban del agua y nos privaban de la luz, llegan apenas unos cuantos, o sea, unos paquetes de luz, unos fotones, como se habla pues en la física de partículas. Entonces, puede que sea eso. Eh, y él se dedicó también durante mucho tiempo a vivir de velas pues a, a fabricar velas y a vivir de eso entonces cuando nos cortaban la luz pues bueno, por lo menos teníamos las velas que fabricaban <risa> Katika me, me gustaría mucho que nos contaras del invento que él hizo para disminuir los accidentes de ¿Qué? tránsito háblanos un poco sí, por cuando más. yo <risa> pues tengo las historias por por relatos pues, de mi familia, porque yo estaba recién nacida, el proyecto en el que él trabajaba era con el INTRA, que era como algo pues, del Ministerio de Transporte, me imagino, y era un encargo pues, de un diseño para poner unos espejos, reflectores en las, en las curvas de las carreteras, porque en Colombia se da mucho accidente de tránsito debido a que los carros adelantan en curvas. Es una, pues una mala práctica, pero aunque la gente sabe que no se debe hacer, se sigue a veces como se confían, calculan mal el tiempo, se adelantan y suceden los accidentes. Con un espejo de esa geometría, uno ve si viene carro eh, pues en la dirección opuesta, o sea, se, ve, se, se alcanza pues, a cubrir más el panorama. Entonces, él estaba pues, desarrollando ese, ese invento, ese contrato. Pues no, en, en esa velada contaron muchas anécdotas. Yo no sé si se si habían contado la anécdota, pues de, de que él tenía los planos de la ciudad porque estaba preparando ese invento con el intra. Y entonces en la casa no teníamos muebles porque mis papás se casaron y no tenían pues, dinero todavía para comprar ni nada. Y la casa era una casa grande pero vacía con una bebé con los planos de la ciudad con un radio que tenía mi papá que tuvo que como montarle unos cables porque estaba dañado y teníamos un hueco detrás en el patio y, y la casa era contigo al batallón en Manizales, entonces ese hueco pues estaba ahí porque estaban haciendo, iban a construir algo, no sé qué era lo que pasaba. Y vivían con mi tío y mi tío, a mi tío le gustaba tocar la trompeta, entonces... Lo chistoso, y pues no tan chistoso porque fue tremendo, fue que llegaron una vez los soldados, los militares de, del batallón Ayacucho, desembarcaron en la casa haciendo un allanamiento porque les parecía muy sospechosa la actividad en mi casa, dado que mis papás eran muy trasnochadores, invitaban amigos también de noche, pues a hablar de poesía, de bohemia, a reunirse con mi tío tocando la trompeta. Entonces ellos llegaron a la casa. Vieron que no teníamos nada, pensaron que era un cuartel, porque tenía planos de la ciudad, porque eh, estaba el radio ahí con los cables como si fuera un explosivo, porque estaba también el hueco como si estuviéramos clavando, cavando un túnel para llegar hasta el batallón. Bueno, era una cosa tremenda esa anécdota. Me imagino. Mucho miedo, sí, sí, sí. Y pues... No había manera, mi mamá por más que explicaba, no, somos una familia, yo tengo una bebé, y decían, pero es que como así que una bebé, si no tienen muebles no, esto, pues se salvaron, bueno, yo no sé, de un milagro se salvaron de que, de la cárcel o algo, pero, pero fue como si cada elemento fuera una evidencia y era muy difícil de explicar, no, es que pues somos una familia muy bohemia, muy loca. <risa> y así es, entonces esa es la historia cuando vení un de los Cantica, sí, ¿sabes qué que veo yo? Y que creo que don Jorge también envidia el se muy contento de ver que todas esas dificultades económicas no, no impidieron que todos sus hijos estudiaran y fueran profesionales y buenos seres humanos, que yo creo que la herencia que él dejó fue su genialidad, su inteligencia y, bueno, la donación que él tuvo para los otros. Yo digo que eso es un orgullo para uno de padre también, saber uno educar sus hijos. Sí, sí, eso, él siempre nos, nos inspiró, sobre todo la curiosidad y, y el sentido, la capacidad de asombro por el universo y eso pues eso, eso llevó a mis hermanos a que ellos también siguieran pues como las carreras y, y a mí también, como que nunca nos inculcó el amor por lo material ni por el dinero, nos, o sea, nos dábamos cuenta de que uno podía sobrevivir sin dinero, entonces la aspiración en la vida no es tener dinero. Aunque él siempre aspiró con tener un carrito, pero era más porque le gustaba la mecánica y amaba a la mecánica. Y él decía que quiero tener un carro, pero él lo que quería era tener un carro para desbaratarle, para llevarlos de paseo, no era porque quisiera alardear de tener un carro. Entonces, como que para nosotros fue muy triste porque veíamos como que tener un carro era lo mejor, era un sueño, era lo máximo. O sea, como que el día que mi papá tenga carro vamos a ser millonarios. Así era como yo lo veía cuando era chiquita. Entonces, ¿qué? Ay, qué hermoso, qué hermoso <risa> es. <risa> es una hermosura esa anécdota. Sí, y él a los, como que a los 11 años eh, desbarató un carro. El Cinca que tenían en la casa y lo volvió a armar porque era genial. Entendía cómo funcionaban todas las cosas y tenía esa genialidad, pues, como con con la mecánica y la electrónica y todo. El Cinca, pues, que tenía la mamá de él que va a leer aquí uno que me parece muy conmovedor, a un amigo de él que murió, Germán Barreneche, porque pues el amigo de él resultó quedándose sin casa, viviendo en la calle, por problemas con las drogas y todo, y mi papá le dio hospedaje, no teníamos nada para nosotros, y así todo mi papá pues, lo, lo recibió. Ladrón inocente. A Germán Barreneche, adorable ladrón ingenuo, a quien amé con extraña combinación de amor y odio, más, mucho más lo primero que lo otro. ¿Quieres ir a robar a mi casa? ¿Quieres? Anda, gozoso, que están abiertas las puertas de mis lares y también las de mi alma, que llora tu muerte prematura, aunque ahora ya robar no puedas, violando tejares, mis miserables pertenencias que tuyas fueron, cuando feliz y desposeído de engaños vivías sin pesares, y sustraías de oxidadas alacenas, pobres alimentos, rancias viandas. Robabas cuanto podías, lo que se te antojaba, como el ladrón más inocente que pudo la tierra parir. Podrida madera, ollas viejas, cosas ajadas, ropas rotas y apolilladas, sillas cojas y algún vidrio que creíste zafir. También algunas oxidadas, aparentes joyas y dos falsos billetes que por vender los regalados una madrugada creíste casi morir. Tú, muerto, eres al fin acaudalado, tienes tu propia y serena sepultura. Yo, en cambio, tengo hoy menos que cuando me robabas, no tengo a un amigo a mi lado, que robándome me amabas, el ladrón más pobre, mi ingenuo, feliz, alma inocente y pura. Qué hermoso el poema. Yo creo que ahí describe toda la bondad que tenía tu padre hacia las demás personas. Muchas gracias, Catalina. Sí. Catalina, quería preguntarte algo. ¿Cuál de todos estos poemas, eh, bueno, él tiene bastantes, pero identificó un poco a tu padre? A ver, ¿cuál ¿con cuál está? ¿Con cuál identifico yo? Pues... Es que las cosas que lo apasionaban a él a veces lo apasionaban llegando a veces como a, al odio, no al odio, sino como a la, al resentimiento y a la decepción de muchas cosas. Y hay otras que lo, lo llevaban al asombro, como la naturaleza o la, no sé, la física. La familia para él siempre fue como tan... Ah, espérate que me están diciendo de mi familia que hay gente que trata de entrar por el link y que no lo logran. Pero igual va a quedar grabado, ¿cierto? Eh, sí, señora. Bueno, no, es que yo no... no a... Tienen que descargarla. No, muchísimas. yo se lo había compartido, pero es, es un tío que dijo que no lo no logró y bueno. Pero bueno, luego les compartimos el video, ¿cierto? Sí, claro que sí. Yo uh -huh. te paso el link donde queda alojado él fue muy pues como que muy afectuoso por él por la familia y yo creo que francesca se acuerda de, de alguna anécdota en la que no sé si, fue el, si era mi hermano el que contaba eso o era yo que decíamos que él nos reunía a todos cada día cuando íbamos a almorzar a preguntarnos qué queríamos almorzar si queríamos una sopita de avena con tajadas o si queríamos eh, que fuéramos a comprar una lata de sardinas o que si hacía mejor temita de zanahoria y nos poníamos a votar y nos demorábamos como una hora escogiendo el menú <risa> para que fuera tica, tica, me acuerdo de la anécdota que dijeron y también me acuerdo de, de uno que vive en Estados Unidos que diario, diario hablaba con tu padre y, y era el que más como más acongojado estaba que porque era su hermano, que porque era la persona con la que hablaba diario, con la que compartía sus inventos, que entre los dos tenían grandes proyectos de inventar y de transformar el mundo juntos. Ay, a mí eso Ay, también se sí. me, me quedó. Él es el que está tratando que no logró conectarse, el, el tío Carlos. Sí, eh, él tiene un poema a, a mi tío que se llama Hermano Mío, entonces pues voy a leer ese. Hermano, eres más que mi amigo, hermano mío, eres mi mejor amigo, hermano, de mi amor el mayor brío, porque si un día el mismo vientre habitamos y nuestras sangres proceden de sustancias conyugales, aunque no somos gemelos, somos iguales, y de los mismos padre y madre, diferentes hijos seamos, y es más fuerte la lealtad que nos une que las sólidas cadenas de ADN que nos emparentan son gemelas nuestras almas anhelantes y si ya adultos no hay quien nos acune nuestro pasado y futuro es por genes vinculante. más que mi amigo, eres mi hermano ¿qué te sirve de mi afecto? un abrazo, una sonrisa o si no te fastidian mis defectos te conformas con un apretón de manos todo lo mío que es poco o mejor nada es también tuyo y puedes tomarlo cualquier cosa te será prestada Toma prestadas mis manos si te sirven, que se regocijan al saludarte. Tómalas si las necesitas para hacer tu arte. Estas manos mías, inútiles y torpes, serán en tus manos prodigiosos instrumentos, ágiles y dóciles para edificar monumentos, obras enormes. Mis piernas apenas si me llevan de un lado a otro, pero si algún día de ellas precisas, toma mis piernas para arrastrarte cojeando, sin ningún afán, sin prisas. Has andado más tú con más juventud y sin moverte, que yo deseando todos los caminos en torno de mí mismo corriendo, trotando en pos de alguna suerte. Toma de mí, por ejemplo, mi garganta, que inspirada y bronca a veces canta. Conoces tú más voces e idiomas, pero si quieres compartiremos palabras, alguna risa, mi pobre llanto que apenas se asoma. Nuestras voces a dúo entonarán sinfonías, coros, de infinita e inspirada poesía Que se entonará en todas las plazas Ágoras y foros Toma de mí en fin lo que requieras Hermano mío Pues más que mi amigo eres mi hermano Aunque no quieras Y como espíritu afín en ti confío Aun cuando insano con tu desamor me hieras Yo he visto fraternal amor en tigres Leones y otras fieras Y si algún día el aliento te falta Y no estoy a tu lado para reanimarte Toma entonces de mí la peor parte mi duro corazón, que a pesar suyo, aún incierto late. Acúnalo con cuidado entre tus manos y colócalo en el centro de tu alma, para que tú en mi lugar vivas tus días más lozanos, con felicidad, acierto y dulce calma, querido amigo, amado hermano. Muy bello este mensaje, el dar al otro, estar siempre de las personas que siempre están dispuestas a dar sin... Sin esperar nada a cambio. Gracias, Catalina. De verdad que son unas ideas muy bonitas. Cuéntanos un poco del libro. Este libro que quedó como inconcluso, ¿no? Me refiero a, a, a su publicación. Sí. Eh, yo le había ayudado al escoger como los poemas que me gustaban más. Y pues la idea que yo tenía este año era esa: como que empezáramos a mirar si se podían si publicar esos poemas con alguna editorial independiente. Y él ya, ya, estaba, ya, ya estaba por fin de acuerdo con la idea, después de, de tantos años pues, de, no, de no querer publicar, o de, o de querer publicar, pero gracias a un concurso. Entonces, pues, pues yo, yo pensaba ¿sí? como que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar algo? No que el, el título que le había puesto como al último poemario que mandó un concurso se llama Voces Interiores eh, pues me lo imaginaba con ese mismo título o no sé si él habría pensado en ponerle otro, Voces Interiores y... pero no, pues nunca se organizó en realidad pues como finalmente eso, nunca se organizaron los poemas con, el, con algún orden, o escogiendo pues como ya los finales todo se quedó como... Como en un proyecto, porque pues, a pesar de que él estuvo hospitalizado una vez al año, en los últimos cuatro o cinco años, como que al final se reponía, entonces yo no sé, uno a veces piensa, bueno, todavía lo vamos a tener tal vez para rato, a pesar de que tenga alguna crisis y se recupere porque pues igual estaba muy joven. Y bueno, pues también estando yo aquí lejos, yo creo que no, eso no ayudaba mucho a que se, se hicieran las cosas rápido. Ah, Señor Perdón, tengo una pregunta. Uh -huh. como don Jorge era tan intuitivo y tenía esa inteligencia tan despierta, ¿en algún, ¿en algún momento pensó o escribió algo sobre un virus, sobre una pandemia, sobre el futuro? ¿Sobre qué sería pues, el futuro nuestro, de la sociedad? A él le gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con el futuro. Yo creo que era como una especie de, de futurologo... En pasta, porque de hecho a él, por ejemplo, en las convenciones de, de inventores y en todos esos pues como eventos a los que reunían, eh, sí, pues pensadores e inventores, él llegaba con cosas que se adelantaban mucho a la, a la época y que después ya se han ido como implementando, pues ahora que se habla tanto de desarrollo sostenible y todo, pero él hablaba de resolver pues, los problemas de desabastecimiento de agua con recolección pública, y en esa época no, eh, no se hacía como en ninguna parte lo de la recolección pública. él hablaba de instalar eólicas en la Guajira, que hay tanto viento para que tengan más electricidad allá pues en el, en el Caribe, en la Guajira, proponía cosas por ejemplo como eh, torres de vigilancia para los oleoductos, porque todo el tiempo había voladuras de, de torres, de, ¿cómo se llama así?, de los oleoductos. Eh, tenía otra propuesta de un tren, que no me acuerdo cómo funcionaba. En cuanto a pandemia, no tanto, pero sí contra el virus de, del SIDA, él tenía una idea que consistía en eh, una especie de, no sé si de diálisis, pero sí como de extracción de toda la sangre del paciente, y que la sangre fuera puesta en una especie de, de plataforma, de una superficie plana, completamente plana, para que la sangre solamente ocupara el espesor de, de los glóbulos rojos, o sea, el espesor de una, de una célula nomás, y hacerle un tratamiento para acabar el virus que estuviera, pues, que estuviera presente en la sangre. Era una idea que yo no sé si hubiera funcionado ni no sé si era funcionado o no, pero él pensaba que se, de pronto se podría como explorar eso para, para curar el VIH y de, de pandemias en general, no sé, pero él sí se imaginaba pues muchas cosas como de construcciones gigantes pues de ciudades sostenibles, de convertir por ejemplo los caños del río Bogotá en, en unos como unos canales fluviales para, para buses anfibios. Eh, o sea, tenía ideas así ¿no? de ese tipo de cosas muy delicadas. qué maravillosas ideas las que tenía él, por eso yo insisto en que también nos hables de los inventos de la cama de las camas que él inventó para el hospital para los hospitales de los enfermos más graves y bueno ahí don Jorge tenía una mente maravillosa, Cato a mí me ha encantado conocerlo tan chévere, tan, tan querida Francesca, gracias eh, él tenía un contrato con la clínica Shadio de Bogotá para diseñar unas camas eléctricas que funcionaban con control remoto y que levantaran diferentes partes del cuerpo del paciente y que el paciente fuera pues también más autónomo en ese sentido porque con, una, con un control muy, muy fácil de usar, pues él podía levantar el espaldar sin tener que estar llamando a que lo levanten las camas, pues que yo recordaba en esa época y que él me explicaba eran como con unas manivelas y eso tenía que subir, unos pistones y no, o sea, era una cosa complicada. Entonces, el proyecto de él era eh, hidráulico. Y me, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, yo tenía como unos seis años y él me explicaba cómo funcionaba un pistón, me mostraba los piñones, él mismo los hacía. O sea, él cogía y en la casa tenía el taller con todas las piezas, hacía todo, pues, como con las uñas desde cero. Y me acuerdo el olor de barniz en la casa, porque él hacía la cama, pero en madera súper bonita, barnizada. No una cama pues metálica, blanca de hospital ahí, fea, sino que era cama pues hasta bonita, con madera, her hermosísima. Y la cama se levantaba pues en, diferentes, en las diferentes partes. Eh, pero él no entregó el proyecto, pero perdió el contrato, no sé qué más pasó, pero um, sí. yo creo que a pesar de su genialidad le faltaba también otra, como poder trabajar con alguien que lo ayudara a cumplir los plazos, a entregar las cosas al tiempo, a tiempo, organizar de manera como administrativa, toda la parte como burocrática y eso. Sí. Porque en cuanto a la idea y a... Poner el, en obra la idea, él llegaba y lo hacía y le compraban la idea, se la, o sea, se la compraban en el sentido de que le daban la, la oportunidad pero sí, muchas veces no, no, no llegó al final hasta las, como los plazos o las cosas pero eso fue innovador y ya pues es lo normal, como que ya las camas pues, vienen sé desde que país porque ya las camas de los hospitales pues son más automáticas y todo pero pues digamos que en esa época en el 92, 91 pues eran como una Claro, hubiera sido pionero en ese, en, esa, en ese momento, ¿no? Exacto. Uh -huh. eh, Catalina, de los poemas que tiene tu padre, del libro que iban a publicar, ¿tienes algunos? Sí, yo los que he estado leyendo pues están ahí como, algunos son de ahí. Tengo, por ejemplo, este que se llama ¿Qué puedo esconder bajo mis maltrechas alas? que no sean inconfesables secretos, imposibles retos, cosas malas, ansias de poder, algunas de poseer bagatelas y a de y un íntimo poderoso deseo de recibir junto a los dioses, en mítico, hiperbóreo, translúcido, congelado, nórdico, balala. Aunque quisieran mis plumas ser suaves, tiernas, flaquean mis pies, brazos y piernas, que siendo mortales nada tienen de eternas, y mis ojos, que miopes y a desvarían, solo miran en vano, vacilando lejanías, el incesante vaivén de las olas marinas, que van y vienen arrojando las orillas, muertos pelícanos y enredadas madejas de marismas. Y mi vida, que por anónima es siempre la misma, y se sustenta en dietas resignadas, obedientes, decididas, de pastos, agua escasa, y coles. no se inmuta, transfigura, sufre, angustia, transmuta por pequeñas tragedias que de la vida bemoles y solo se estremece por fugaz mirada o coloridos arreboles, ni busca astutamente justificar salidas con carismática hipocresía. E <risa> no lo hacen laborosas las hormigas más dormidas, frente a elefantes, dinosaurios u otras inciertas moles. No busco amigos de ocasión, mucho menos compañía, ni con extraños alianzas convenientes o hacer migas, como sin saber del fútbol, a enfrentar las ligas, apostar sus goles. Solo aspiro a estar muy pronto algún día, en húmedos húmedo suelo tendido de espaldas y bruces, frente a nuestro sol radiando sus quemantes luces en mi amado terruño de caldas, erigiendo cruces, al atardecer soñando quimeras en dolorosa agonía. Solo aspiro a estar muy pronto algún día, frente al sol, irradiando sus quemantes luces, en húmedo suelo tendido de espaldas o de bruces, un atardecer soñando quimeras en dolorosa agonía, en mi amado terruño de caldas, erigiendo orgullosos cruces. Muchas gracias, Catalina. ¿Tú crees, qué mensaje nos podría dar eh, tu padre o tú, frente a todo este proceso que se realizaba realizado poesía, los consejos que te daba para finalizar este espacio? Pues, yo del que, pues, que él creyó en mí, que él creía también mucho en él, y pues... A veces hay personas a las que eso nos hace falta, hace falta que alguien nos lo diga o que, pues, yo se lo diga a ustedes, hay que, hay que creer en uno mismo y, y escribir, pues, en, en realidad es un proceso, uno debe como asustarse por el hecho de que los primeros poemas no, no sean como notables o memorables. Yo creo que poco a poco uno va Encontrando su voz, y, y pues en el fondo, la, la, la idea del poema es más como algo más visceral: algo que uno escribe porque porque le nace de las entrañas, porque lo quiere escribir, no, no porque deba mostrárselo a otras personas y, y, ver, y ver qué piensan, Ya después, puede uno como como ir encontrando la sonoridad y, la, y, y ver qué cosas sobran, qué cosas hay que mejorar, qué cosas no sirven. Pero, pero si uno siente ese impulso, pues hacerlo, ¿no? Y mi papá lo hacía, mi papá tenía ese impulso todo el tiempo, el impulso de escribir. Yo dejé de escribir durante muchos años y, y sentía el impulso, pero no lo, no lo canalizaba, pensaba como que era mejor no escribir, que era mejor no hacer nada, porque... Porque, no, no, porque me sentía como perdida, como en un limbo, y ahora pues escribo cosas, y aunque no sean siempre cosas que me gustan, por lo menos las escribí, por lo menos las puedo ver y decir esto me gusta o no me gusta, pero si no lo hago, me quedo como, que me, como, con una, como con un taco, como con algo que se convierta en un veneno, si uno no lo saca, yo creo. me permite decir Ay, Claro que sí. Bueno, es que antes de que Catalina ya se, se vaya, o oh, bueno, para despedirme, yo quisiera decirle a ella que a pesar que el papá, don Jorge, no publicó, él sí encontró su voz poética, y eso es más importante que, que uno tener mil libros publicados, porque él sí la disfrutó, él sí vivió la poesía y él arrastró, a, a, a digamos que de alguna manera los llevó a ellos en ese mismo acto, en ese mismo destino. Y puesto que la encontró tanto que todas las poemas que yo escuchaba de Don Jorge o son una protesta o son cantos con mucha nápura y, y con mucha musicalidad. Entonces yo creo que, que él vivió muy feliz haciendo su propia poesía y siendo el mismo auténtico, que no es fácil en un medio en el que se está, porque él siempre encontró eh, dificultades para desarrollar todo, tropiezos, para desarrollar sus ideas tan geniales entonces yo digo que él vivió a plenitud y fue un ser humano digamos que pleno en todos los aspectos de su vida y eso a mí pues me, siempre se me quedará el recuerdo del de, de buen ser humano que fue él de su brillante, su inteligencia, su intuición y tantas cosas lindas Carla, que, que te dejó Bueno, yo te abrazo y Dios te bendiga y te ayude eh, siempre en todo momento cada que lo recuerdes porque por ejemplo mi padre me faltó y él trabajaba la tierra y cuando yo trabajo la tierra eh, hablo con él y si tengo alguna duda de algo que no sé sobre agricultura, le pregunto y sé que él interiormente me está contestando y como él sabía tanto de poesía y tanto de física y tanta afinidad con tu vida y con todas tus cosas, pues bueno él no ha muerto, él es un bello recuerdo y seguirá siempre vivo en nuestros corazones y en tu corazón, Catica un abrazo y Dios te bendiga y muchas gracias por estar acá y por darnos ese testimonio de vida, qué linda y a Luzmita también y a este espacio del de rincón de la poesía. Gracias Francesca. Bueno Catalina, pues te agradezco en nombre del Crayusto de la Universidad Santo Tomás. Catalina, gracias por darnos el delegado tu padre, el señor Jorge Villegas Gómez. Te agradecemos por compartir esta, esta poesía con nosotros y a todos y a todos les agradezco presencia y además le tengo una invitación muy especial para el próximo jueves que vamos a realizar el lanzamiento del libro de Nuestra Francesca Cantos en el Silencio entonces los espero la próxima semana y muchas gracias por acompañarnos un saludo también muy especial para tu familia Catalina. Gracias, gracias gracias gracias igualmente un abrazo muchas gracias palabras